estimados estudiantes en esta ocasión vamos a revisar el tema de hotelería que corresponde al segundo bimestre vamos a, a realizar una pequeña definición del sector hotelero pues lo comprenden todos aquellos establecimientos que se dedican de una manera profesional y en algunas ocasiones habituales para proporcionar alojamiento a las personas mediante un precio que ya está fijado con anterioridad con o sin servicios complementarios. ¿A qué me refiero con la parte de servicios complementarios? Es que cuando nosotros vamos a un destino turístico, sea cual sea este, nosotros vamos a hacer una reserva a un hotel y lo que netamente ese establecimiento nos puede vender es la noche para pernoctar en él. Entonces, eh, los servicios complementarios sería si nosotros queremos esa, esa estadía eh, que nos incluya, un desayuno que nos incluya un almuerzo que nos incluya una cena o si el hotel eh, tiene algunas características más importantes y que vende a los clientes puede ser algún paquete turístico algún recorrido por la ciudad a eso se refiere básicamente los servicios complementarios en cuanto a la clasificación de los hoteles es que se clasifica en los, eh, en los siguientes grupos tenemos el primer grupo que son los alojamientos hoteleros de este grupo de los alojamientos hoteleros se subdivide a los subgrupo 1.1 que se refiere a los hoteles los hoteles tienen de 5 a 1 estrellas que son los distintivos de estos establecimientos para determinar la categoría de ellos en el caso de que no cumplan los requisitos para eh, entrar dentro de la, de la, del subgrupo de los hoteles eh, no es que deberían desaparecer sino que pueden y tienen la opción de ingresar al grupo de hoteles residencias que ellos están divididos de 4 a 1 estrellas de acuerdo a su categoría y también está el hotel apartamento de la misma manera de 4 a 1 estrellas eh, luego pasamos al subgrupo 1.2 en ellos están los hostales y pensiones eh, como les mencioné anteriormente pueden ingresar dentro de este grupo no, no, no quiere decir que si no cumplen las características de tener un hotel de tener una categoría de 5 a una estrellas pueden bajar eh, las estrellas no significa que va a desaparecer sino que va a entrar un subgrupo eh, dentro de la escala más, más bajo un nivel más bajo por decirlo así tenemos ya los hostales que tienen de 3 a una estrellas los hostales residencias que tienen de 3 a una estrella y las pensiones que tienen de 3 a 1 estrella luego sale un subgrupo que es el 1.3 estas son las hosterías, los moteles, los refugios y cabañas eh, todos estos tienen una categorización y un distintivo que es de 3 a 1 estrella en el grupo 2 nosotros encontramos a los, los alojamientos extrahoteleros tenemos el subgrupo 2.1 que son los complejos vacacionales que también tienen su categoría de 3 a 1 estrella el subgrupo 2.2 los campamentos y el 2.3 los apartamentos de la misma manera pues tienen de 3 a 1 estrellas las estrellas únicamente en el subgrupo 1.1 son doradas acuérdense que estábamos mencionando eh, todo lo que tiene que ver con hotel con hotel residencia y con hotel apartamento únicamente estos establecimientos pueden presentar una estrella dorada el resto son plateadas lógicamente siendo eh, una referencia que el dorado nos brindaría un mayor confort o un mayor lujo y a diferencia que ya nos vamos bajando un poco de nivel con las plateadas algunas definiciones bastante aplica aplicables y bastante sencillas en cuanto a los hoteles es que son establecimientos que facilitan alojamiento con o sin servicios complementarios distintos de los correspondientes a cualquiera de las otras modalidades en cuanto a los hoteles apartamentos pues esto tiene una característica bastante peculiar son aquellos establecimientos que por su estructura y servicios disponen de instalaciones adecuadas para que nosotros podamos conservar para que podamos elaborar y para que podamos eh, consumir alimentos de una unidad de alojamiento como lo mencioné al inicio las categorías de los establecimientos eh, se van a distinguir por el uso de estrellas y distintivos estos serán fijados por el ministerio de turismo por medio del distintivo de una estrella de cinco, de cuatro, de tres, de dos y de una estrella correspondientes a lujo en el caso de cinco estrellas primera, segunda, tercera y cuarta categoría consecutivamente esta categoría se consignará en la entrada de los alojamientos eh, cuando nosotros vamos a un establecimiento de lujo por ejemplo podemos ver que tiene cinco estrellas y esta es evidente en, en la pancarta en, en, la, en la propaganda impresa en los comprobantes de pago y nosotros podemos evidenciarlo directamente eso es todo, eh, les agradezco por su atención.